Mi nombre es Flavio y yo soy el director académico de la Especialidad en Dirección Estratégica de Empresas Agroindustriales. Eh, y en esta oportunidad les quiero comentar eh, lo que estamos haciendo con este desarrollo académico que tiene la Facultad y que se apresta a iniciar eh, en el próximo mes eh, de septiembre. Eh, estamos lanzando una carrera que es única desde el punto de vista de las perspectivas académicas y, y la dinámica profesional que pretendemos darle porque llega en un momento más que adecuado. Argentina se apresta a potenciar el desarrollo de un rol global como un actor clave desde el punto de vista de la generación de productos y servicios vinculados con el conocimiento aplicado a la actividad agroindustrial. Entonces, desde esa perspectiva, este es el programa más oportuno que tiene la facultad para poder acompañar esa dinámica que hoy en día se va a volver imperioso para Argentina. En ese marco, en septiembre comenzamos con esta especialidad, una especialidad que cuenta con 14 materias a desarrollarse en, en 20 meses y que por la, las perspectivas, la dinámica de en clase, el cuerpo docente y a los alumnos a los cuales pretendemos eh, llegar, lo convierten en un programa sumamente atractivo eh, para ser dictado. Queremos invitarlos a que se, se sumen a esta, a esta propuesta académica de altísimo valor en un contexto más que oportuno para el desarrollo profesional en un país que apresta a convertirse en un actor global, ya no solamente como proveedor de materias primas, sino como productor de bienes y servicios agroindustriales y con una clara impronta en desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a este sector, aplicables en el país como en el exterior.